Esta es una obra de instalación de arte y de interpretación. El artista Thierry Mandón, originario de Lyon, en Francia, recrea actividades cotidianas donde el tiempo parece estar congelado, mientras el espacio se encuentra invertido. Mandón expresa un carácter poético de la vida cotidiana, realizando sutiles transformaciones, en las que el espectador descubre aspectos trágicos como cómicos de su existencia. Hay tragedia a varios niveles, podría caer y estrellarse en el suelo y desde una perspectiva psicológica, algunos podrían considerar que la banalidad de la rutina es una calamidad silenciosa en sí misma. El artista recrea el arquetipo de individuo que enfrenta la condición humana, sus límites, su poder e impotencia. Estos temas son representados por obras donde dos elementos, dos mundos se exponen en un precario equilibrio. Para más contenido como este, suscríbete a Blog Plus.